Todo esto me va a costar un chingo No es por ser pesimista Pero creo que esta nave se está cayendo a pedazos Y así no nos va a durar toda la temporada ah, Déjame adivinar ¿Percibiste eso con tus poderes de diosa? ¿Se llama sentido común? Ah, como sea ¿Qué haces todavía aquí? ¿No se suponía que la galaxia Oximorón Iba a dar una celebración en honor a tu retorno? Sí, pero no te preocupes Pueden esperarme otros mil años a que terminen mis vacaciones ¿Aún crees que sigues teniendo seguidores? por lo irresponsable que eres? Ah, si hablamos de responsabilidad Podemos empezar con tu pequeño experimento Solo un idiota guardaría 100 embriones de soldados En una botella de tequila estando ebrio el mejor navegante que tenemos en esta nave Y el amigo? ¡Capitán! Rápido. ¿Qué pasa, Nao? Se ha detectado una gran energía cósmica a 37 parsecs de nuestra posición actual. La fuente de poder parece ser un objeto ancestral en el planeta Blor. Mm, un objeto con esa cantidad de energía se vendería a un precio tan alto que... Podríamos comprar una nave nueva. Dent, traza rumbo hacia la fuente de poder. Nao, prepara la nave para velocidad. Inmacula. No te acabes el alcohol No te prometo nada Iniciando salto interespacial en... 5, 4, 3, 2... interceptado en las coordenadas de muy tu tripulación. Excelente. Enciendan las turbinas. Nos veremos pronto. ¡Ja ¿Cuándo se acaba esto?